Porque también fuiste niña en algún momento. Dinos, ¿qué es lo que más te gustaba del día del niño y de la niña? No, pues mi mamá me consentía mucho. Y mis hermanos también. Cuando, sabía, cuando había la posibilidad de comprar lo que yo quería, y mi mami siempre me tenía algo rico de comer siempre. Si no teníamos dinero era algo rico de comer. Okay. Una buena gelatina, que no había clases y que me iban a dar muchos dulces y juguetes. Disfrutar de, de las cosas que nos, este, que nos regalaban: dulces, este, helados. Jugar con los juguetes. Jugar con los juguetes. Que, nos a comer. que no había clases. ¿Tú no tenías clases? No, en mi tiempo no había clases. Era un día eh, que te lo regalaban. Okay. Ah, y jugar con todos mis amigos en, en el recreo Jugar con mis amigos que nos daba mucho más tiempo de recreo mm, Yo creo que mi primera Barbie, primera Barbie? Mi casita de Playmobil, cuando yo jugaba con mi amiga Malibé. Mis Barbies, casi todos mis juguetes me gustaban Un Transformer de Optimus Prime rojo y uno azul Y uno azul bonito Sí, mis patines Tus patines, gustamos tus patines mi Barbie Malibu tu Barbie Malibu? Sí ¿Jugirán? Un muñeco que se llamaba el sargento Stoney, que era como un hombre de acción, pero de hace mucho tiempo era un muñeco duro, de plástico duro, que tenía dos trajes de guerra para cambiárselos con sus cantinplora, sus su, rifles, su, su, su pistola, su intercomunicador. ¿Qué era mi cuento que era o la hermita que más querías? Era eh, mi vecinita, vivía enferma, se llamaba Elvita. Elvita. ¿Aún la vez? Sí. ¿Todavía? Todavía. Maravilloso, un pues, gran amigo. Conchis y Elisa. Conchis y Elisa. ¿Eran tus grandes amigas? Grandísimas amigas. Sí, mi amigo Andrés. Andrés. Pero el eh, Mike, el Neus, eh, eran mis amigos junto con el Flama, el Güero, o Flama, les decíamos. Muy queridos amigos en la colonia, pues. ¿Qué? Era? Sí, Miguel. Miguelito. Miguelito. ¿Era? José Luis Vega y Era tu super cuatro. Sí, un buen amigo. El perro. Tu perro era tu amigo, Sí. Jugar. Con todos mis muñecos a las aventuras que teníamos. Bueno, mis muñecos y Vito, mi hermana, como espectadora, era mi público, y yo, que era como la titiritera de todos mis muñecos. Eso es Jugar fútbol. Fútbol. Jugar, vernos en la tarde, y comprábamos. Yo tenía un balón chiquito, y jugábamos ratitas de, de un gol o dos goles, y jugábamos toda la tarde hasta que nos anochecía. Eh, ¿Jugar con mis, con, mis, con, con mis compañeros? No sé, me la pasaba padre. La, a pesar de, de, de muchas cosas, en esa época me la pasaba padre. Mi mamá hacía que me la pasara padre, a que, a que fuera el tiempo amigable. Ok. Pues que, por la condición económica de mi familia, eh, yo veía a unos niños que les traían muchos juguetes, y a mí me traían poquitos. Y entonces yo decía yo, pues, ¿por qué? Si me porto bien y, y hago mi tarea y soy aplicado. Eh, eh, es algo con lo que no me gustaba la idea, ver que yo pedía cosas que no me traían y otros que, que no eran tan educaditos y amables. Y, y buenos niños les traían todo. Eh, fue una niña que vivió con mucho dolor. Dolor, por tu me Pero, ¿gozamos el día de aquí. Sí. El día de aquí. Ah, qué Víctor me pegaba. Me no estaba molestando. ¿Tu hermano? Mi hermano Víctor Que no podía hacer ejercicio. No me dejaban hacer ejercicio. Que no hacer ejercicio. Ay, no me gustaba la sopa de fideos. ¿La sopa de fideos? Nada. Fui súper feliz. Comiste lo que quieras comer, hiciste lo que quieras hacer, sí. sí. jugaba mucho. Sí. Que hay problemas, pero que no necesariamente tú eres el responsable al 100% de resolverlos. La ausencia de preocupaciones, hijo. Cuando eres niño, no te preocupas. Aunque haya problemas que están en, en, en tu circunstancia de vida, los niños tenemos, cuando lo no somos, una facultad extraordinaria de abstraernos del tema y ser felices. Les deseo que sean muy felices y que jueguen mucho porque ya después ya no hay tanto tiempo de jugar. Pero que aunque sean adultos, sigan jugando. Que estén con su mamá y su papá. Que tengan un día lleno de felicidad y júbilo que les llenen de cariño, de, de dulces, de regalos, eh, su, su circunstancia y que ellos se desentiendan, sobre todo los si ya entienden su problema. Los que lo entienden, me, me daría mucho gusto que se desentiendan esas 24 horas, porque los niños merecen ser felices. Que sean felices, que, que, que no se preocupen al menos ese día, que estén contentos, que reciban muchos dulces. Muchos abrazos. Ay, que sean felices, que no dejen de creer. Me encanta ver a los enanos cuando los, cuando van agarraditos de la mano y van saltando. Yo siento que cuando un niño lo llevas agarradito a la mano y va saltando, híjole, siento que es el niño más feliz del mundo.